conservación de la energía se nos presenta el siguiente ejercicio el cual nos dice que la pelota que se muestra en la figura se lanza desde un punto A a 20 metros por segundo y nos piden calcular la velocidad de la pelota en el punto B si se sabe que el radio es de 10 metros también nos dan este ángulo de acá el cual es de 53 primeramente para resolver este ejercicio se tiene que establecer un eje de referencia o una línea de referencia la cual escoge, hemos escogido que sea esta que está acá en el punto A trazamos una línea de referencia posteriormente tenemos que hallar la altura en la que se encuentra la pelota en el punto A que sería esta altura vamos a llamarla altura H esta altura H la podemos trasladar hacia acá de manera que se forme un triángulo rectángulo así se nos facilitará la manera de hallarlo y como ven aquí tenemos un triángulo rectángulo en el cual conocemos este ángulo que tenemos acá y conocemos su hipotenusa ya que en el ejercicio nos dicen que el radio es de 10 metros y esta es la altura h que hemos trasladado como es un triángulo rectángulo y tenemos este ángulo de 53 grados y la hipotenusa, podríamos obtener este cateto, que sería el cateto opuesto, por medio del seno, ya que el seno nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Y tenemos, o podemos decir, que el seno de tita es igual al cateto opuesto, que en este caso es H, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 10 como la, la H es lo que nos interesa hallar, la podemos despejar, ya que tenemos los otros dos valores podemos decir que H es igual al seno de 53 grados que multiplica a 10 realizando esta operación, tenemos que la altura es igual a 7,99 metros una vez obtenido la altura que se encuentra la pelota en el punto A podemos hacer eh, decir eh, o establecer la ley de la conservación de energía que nos dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final y en las energías mecánica inicial tenemos la energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A más la energía potencial elástica en A. Todo esto será igual a la energía cinética en B más la energía potencial gravitatoria en B más energía potencial elástica en B. Ya que no se encuentra ningún resorte ni ninguna líder, podemos eliminar la energía potencial elástica ya que no se encuentra en este ejercicio ok